Y en el capítulo de hoy. dicen la Catrense hoy en día? Vamos a aplicar la feo y baja lindo. Oye algo, ayer estábamos grabando lo que se llama el poti, ¿me entiendes? Llegó el poti featuring Jomel Parita, el meloso, el potoso, ¿me entiendes? Los potosos nos dicen ahora. Eh, ¿Me entiendes? Ayer en la 4.2 fuimos, la aprendimos feo. Hay un Mediatula, hay una Catrense, ¿me entiendes? Ahora mismo el loco es la vaina que la tiene prendida en el bajo mundo. Le hemos tirado tres cambumbazos. Ustedes saben que lo que es, que no es de boca, la tenemos prendida. Vamos por ahí para abajo, como dicen los boricuos. Yo en tripe pollo, ya hace la mediodía mío, que no es de boca, brujo. Activo con el loco, la que hoy en día. Oye algo. Yo tiro ahorita y agarro y subo una foto de lo que viene con Yomel Parita. ¿Me entiendes lo que está hablando? Llegó el poti. Para nadie es un secreto que el loco estaba en Europa metiendo cabra. Uh, uh, la gente pensaba que el loco se iba a quedar, pero el loco lo que estaba carpinteando, pegando los tickets para bajar para acá. Buchú. ¿Me entiendes? Llegó el poti, llegó el poti Rimi. Eso es lo que viene: llegó el poti, llegó el poti. Pa, cuando llega el poti. Nosotros lo que estamos en música, grabamos ese disco ayer mismo y ayer mismo agarramos, fuimos para el estudio porque lo habíamos grabado, pero la greña, la greña, lo voy a decir aquí mismo, la greña de que se le dañó la computadora, que la computadora la la, la que ustedes saben del 1990 de los productores, Dije que, que se cae la vaina, ¿me entiendes? uh, ya sé, te quiero pila, tú sabes de antaño también, que no es de boca. el Cari Mubil, la sata, lo banda los míos. Oye algo viene la greña y me aplica el código de que se le daña a Dic el disco y el poti está para llegar ayer que tengo la coordenada porque tú sabes que soy un sensei y tengo todos los brazos del movimiento que tienen que informarme y dame la coordenada de lo que está pasando porque yo soy la catrense ¿me entiendes lo que es? entonces cuando uh, uh, me dicen el poti viene a tal y tal hora el poti me ha dicho a mí que viene a las 4 de la tarde medianteando el sistema pero yo tengo las coordenadas reales porque soy un culebro me moví culebra, tú sabes qué es lo que es cuando agarro, digo el tipo viene a las ocho y pico. ocho, viene a las ocho uh. Le meto la catencia. Ya tú sabes, los informantes manténganme al tanto y cuídenme loco mío Que llegó el poti. Inmediatamente saco el disco. Ven, el aeropuerto directo. Cogemos poner a mer Estudio, nos juntamos ahí. Hacemos la logística. Uh, uh, llamo a los bandidos. ZM, ¿qué es lo que uh, uh, uh, uh, los bandidos. Uh, uh, uh. Cogemos para allá para afuera y aprender como de costumbre que ahora le vamos a meter un torque, me entiendes, un retén le vamos a poner un retén a la fora de los muñecos porque ya está viral la vaina, para que tengan un dato. Ya la vaina está viral y veo mucha gente carpinteando, digo que son los más foritos, los más cuatro cuatropostillos, los más que yo soy, los mineros. ¿Me entiendes? Residente Calle 13 en el Capotillo, con una villa por ahí, por, por los lados de los frailes también, que no es de Boca, sin en Mediatur, para que estén claro. Pero ¿qué pasa? Yo vengo a los tiempos, tú sabes, R.P. Suami. La Z que fue el fundador de que quitó el retén de que ya en Capotillo, Tigre y Parigüeyo puede ahí, me entiendes sin pasar una catrense. Está todo le di a play, eso fue un anuncio de YouTube que se metió. Cogemos para Capotillo y grabamos el video del pote y subo la vaina, la vaina está prendida. Adivinen. Yo subí un video, una vaina, una foto hoy y de una vez yo veo los bandos divididos. Dique de goma, uprachá, qué sé yo qué, no lo creo, cómo hicieron eso, wow, colaboran, <risa> oye algo, atención nuevo talento, oye algo lo que te voy a decir, en estos días para nadie un secreto, que la carrera de nosotros toma un giro porque estamos carpinteando uno ATR, me entiendes? Aterror, estamos en vaina, la vaina es atento a 1.10. Y estamos con el libio albedrío, ¿me entiendes? Entonces, 10 patio en la casa que no es de boca, que le gusta la, la prédica del loco que sabe que la aprende, que no es de boca, sin mucho mediaturo, el que bajó lindo y la aplica feo, el que bajó piolín, que no es de boca, la atrece hoy en día, oye algo, patio. Escuchen, nuevo talento. Por ahí hay una cuica que se llama, porque, vuelvo, vamos a darle para atrás para que entiendan la vaina. En estos días de Libia al Verdrio, yo calpinteado y he escudriñado la música más. Entonces le he llegado a pila de código y pila de, de berunte que le tenían a uno en ¿Me entiendes? Porque tú sabes que nosotros estábamos bajo la doctrina, en el mandato. Digo, vayan allí, vamos allí, Va, hagan esto, hagan esto, sentadillas, fu, fu, fu, lo que sea. Tú sabes el mandato, la cadena alimenticia. Pero ahora estamos como un Libia al Verdrio. Seguimos TWW Record, que no es de Boca, porque eso se lleva aquí. Igual que el bloquecillo, mira ahí donde están, es ripe cirujano. Pero ¿qué pasa? Para nadie, un secreto que tenemos Libia Albedrío y la tenemos prendida, gracias a la bendición de Dios y a ustedes que la están apoyando, que apoyan al loco tuyo de él y de ella, la que a hoy en día, que no es de boca. Pa, prendimos la vaina. Uh, pa, le llega a par de código y de descifro que es lo que se llama la palabra. Escucha, nuevo talento, escucha. No existe la palabra contrario para el nuevo talento y al artista que va en ascenso de que carpinteando. Eso es un mediante. Entiendan ese sistema. Que yo va, duré pila de tiempo bajo ese mediatur de lo contrario. Lo contra, el, eso como el pobre. El pobre no puede estar eligiendo de que para comer, tiene que comer. Dizque, que un ejemplo de que te dan de que un plato de arroz con, con mulo, de que, con mulo de pollo, de que ay no. Yo lo que como es pechuga. mire, el pobre es lo que tiene que comer o no te va a dejar de morir de hambre. Ponme claro que es un media tool. Entonces, la palabra contrario es un media tool. ¿Me entiendes? Dije para los tigres que van subiendo en ascenso, porque uno no tiene fuerza dique, para tener dique, contrario, al contrario. El que va en ascenso tiene que colaborar con tigre y pariguayo que le pueda aportar a su carrera para que pueda establecerse. Contrario pueden estar. Tener lo que están establecidos, le llegan al mediante, el que está establecido puede tener contrario, que ya tú estás establecido y te da lo mismo si, si grabar con este o no grabar con este, pero uno que está carpinteando, que está subiendo, que ustedes se la están dando a uno, apoyando al loco tuyo de la idea, que están viendo que uno lo está aplicando, uh, uh, uh, porque hemos, hemos volado toda la barrera del altitaje, y que que uh. Primero dije que, que, que, que él es que él tiene código, pero vamos a ver cómo canta. Después, mierda, si sí, él la aplica, pero está al lado de Jordan. Con Jordan todo el mundo se pone un anillo. Y después, vamos a verlo con otra gente. Sí, pero ahora necesitamos un disco solo de él. Se le han tirado pares y han visto que es lo que, que no es de boca, que uno le aplica feo, pero era que había un reten y un manejo. Que uno tiene por el sistema callejero, que no es de boca, ¿me entiendes? Que ustedes saben que yo vengo del sistema callejero y me llevo de la doctrina del sistema callejero, que por eso que no he hecho muchas patrañas del altitaje, muchas pancherías, para que los tigres míos. Uh, pero esto es un proceso que hay que meter a los tigres para que entiendan cómo el sistema, ¿me entiendes? Que lo que hay un tro de catrense en el altitaje para que los tigres no suban. ¿Me entiendes? Que es una catrense que tienen los muñecos de arriba para que el nuevo talento no suba y que no hay contrario o contrario usted puede tener con usted está establecido o si hay una falta tú sabes paloma de la que ya uno tiene que interceder son otros 500 pero el nuevo talento tigre que ven ascenso tiene que colaborar porque la unión hace la fuerza y no el vino me entiendes lo que es? entonces el que se lleva de de ese medio turno y que, que contrario y se queda frisado estancado en no colaborar con la gente que te pueden aportar también un granito. No es y que, que hubo, uh, porque hay que ser agradecido, leal y toda la vaina. Pero esto es música. Entonces, oigan, oigan, adivinen. Escriben, adivinen. Ustedes saben cómo termina la historia del contrario. De, que de, de, de lo que tienen, de que la contrariedad, lo que, lo que, lo que llevan la contrariedad de verdad. Y mira, tú vienes, estás en una cofradía, Estás en lo contrario. Te identifica el telón del 1 al 10. Contrario 1, contrario 2, contrario 3. Venga la bella, no le pare. Uh. Wow. Un anuncio de YouTube que se metió. Un anuncio de YouTube. Volvemos. Pa. ¿Qué pasa? Tú vienes. Ve el listado de lo contrario. El listado de lo contrario. uno, contrario, 2, contrario, 3. Y tú lo identificas. Digo, tú son lo contrario. Mierda, dentro de lo contrario. Hay tigres que son de uno de antaño, pero... Lamentablemente enemigo musical. Vamos por ahí. Dos meses más tarde, los que mal la contrariedad son amiguitos y termina tú y que enchalcao porque te pusiste contra no sin ninguna razón. ¿Entiendes? El sistema del altitaje. Entonces yo siempre he llegado a ese manejo y siempre me he manejado bacano. Para que a mí no me vengan con media tool. Ni vaina rara, ¿me entiendes? Porque yo sé cómo es el sistema. Ahora ustedes la dan para atrás a la película. Eh, espérenme lo que viene ahora que se llama el poti. Llegó el poti con John Mel Parita. <risa> Un supuesto contra. Ustedes le van a llegar la vaina, ¿verdad? Ustedes le van para atrás a la administración. Ustedes han visto que lo que estamos haciendo no es nada que se haya hecho por el mismo que armó la vaina. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Para nadie es un secreto. El loco tuyo de la idea y el que te desenmascara a la gente de ahí a ahí te tira la, para adelante los códigos del altitaje porque yo soy la catrense y el que hace el hoyo al saco. ¿Me entiendes lo que es? Entonces yo espero que ustedes sigan apoyando al loco, que nosotros no estamos di que en media turnina, simplemente que le hemos llegado descifrando los códigos del altitaje y ustedes, nuevo talento, olvídense de eso, dije que, que ustedes tienen contrario. Ustedes no tienen fuerza para tener contrario. Entiende lo que es? Ustedes Ustedes ponerse de que una gente de contrario es ¿eh? ustedes. Eh, deja de colaborar con alguien que le puede aportar tu carrera. Oye algo es verdad. Hay que ser leal al que tú me entiendes. Sea agradecido y llevar la vaina. Por eso uno corre por el camino de la vaina. Por eso uno siempre se mantuvo bajo perfil y un prachá. Para nadie es un secreto que en el altitaje cuando tú explotas. El timing de tú explotar. ¿me ¿no entiendes? Cuando un altita nuevo se mete. Un artista nuevo se metió a la música. fru, Llegó el poti. Poti, poti. Uh, ¿verdad? Hay una brecha de que los ojos están en ti como tupa. Y los altitas que ya te conocen. Vuelven y se agregan al proyecto. Vuelven y te dan la mano. Te, se, te abren de que tú. En verdad ellos están open para aportar tu proyecto. Entonces. Hay una cuica que se llama la dedique mierda ahora. Y por qué ahora que ustedes quieren colaborar? Si ustedes me conocen a mí desde antaño y nunca han metido mano con el loco. Coño, cocho, te va a llenar. Sigue vacío porque tú sabes que antes tú no estabas aprendido. Me entiendes lo que te quiero decir. Entonces esto no se trata de que de la panadería y repotería. Esto se trata de que la vaina resulten. Y una gente que ya te metía en el altitaje que ya te he consagrado, que vive de la música y viene contigo carpinteando, que sabe que tú vienes también carpinteando, pero no te ve a ti activo, no va a tirar un tiro para arriba, porque lo que te, aunque a ti te convenga esa colaboración, ¿verdad? Porque tú, tá, tú eres nuevo y ya él está metido, a ti te conviene colaborar, el tipo está metido y no ha colaborado contigo, pero él si no te ve puesto para la vaina, no, va a colaborar. Entonces eso pasó con el loco tuyo. Pila de gente estaba esperando que yo lo aprendiera de verdad, porque saben que yo vengo de antaño en el arditaje, pero no estaba puesto para la música en realidad. Por eso Pila de gente me copiaban los códigos y yo vivía con la querella de que me están copiando los códigos, me están copiando los códigos, pero era que no estaba tirando música. ¿Le llegaste? Porque yo me auto me auto vaina yo mismo, no mediante. Yo me autocorrijo yo mismo. Y de eso que escriben vaina y chicle. Yo aprendo, porque yo veo todo, yo veo todo y le llego a todo, lo que pasa es que no todo se habla, todo lo que tú le llegas, tú sabes, la lengua del castigo de la boca y uno se cuida a veces de poner un par de, de huevo de esos de Codorní. para que el sistema callejero no diga apunte a uno, pero ustedes saben que lo que, que lo que yo estoy diciendo es la real, que no es de boca, me entiende lo que es, saco el catrense en la avenida lo que hay, esperen llegó el poti, por ahí tenemos... Atrás de aplausos, metiendo K-13. Choco fe! saco K-13 en la avenida. ¿Y dónde está? Se dejaron ver. Eh, es mentira que puso la copaina clara que no es de boca. Sin mucho medio tú sabes como yo corro. Yo te monto la que no la que porque el loco tuyo está aquí. Epa, de mantelar el sistema del altitaje Y darle la doctrina a los nuevos talentos para que no se dejen encharcar. Y a todo el artista que viene subiendo y toda la vaina. Porque más mientras más carpinteo, más aprendo de la música. ¿Me entiendes? Y le llego a la careta de Tigre y Pariguayo. Y le he llegado en el Libre Albedrío que si no hago la diligencia, nadie la va a hacer por mí. Y el resultado se ha hablado. Porque adivinen, como dice el loco mío, Vaina del eh, Bienvenido. Adivinen, YouTube está hablando conmigo y antes no hablaba conmigo. YouTube ya me manda mensaje y que en el millón de views que tú has cogido en este último mes, no, menos, en los 28 días, faltan dos días para el mes, en los últimos 28, o oh, no sé si es que ellos lo cuentan en 28 la vaina, pero en 28 días, el millón de views que usted cogió, que sé yo, qué, qué verdad, YouTube te está hablando conmigo, eso sea, no me pueden dar con Mí y que uno no la tiene prendida. Porque cuando yo salgo por allá abajo, por los sitios que ustedes quieren carpintear, que no pueden. Yo penetro y Tigre y Parigüeyo loco con el loco tuyo de Lidia La Alacatrense que yo me he llevado gente que han sido de mi entorno antes de prenderse el loco y han ido conmigo a sitio después del entorno y terminan poniendo bobo porque no aguantan la presión de que ya la vaina es una reality show que no es de boca sin mucho media tour para que estén claro. Entonces no todo lo que pinta es, no todo lo que brilla es oro, me lo dijo la caramina. Atiendan el sistema, aprendan la vaina no se dejen coger catrense. Por ahí viene, llegó el poti. No existe el contrario. Vamos a tirar saco de cambulbazo para la avenida con Tigre y Pariguayo. Porque estamos abiertos como una chica cuando no quiere decir que se de que hacer la vaina que nada más se abre. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo? Venimos a meter saco de catrense en la avenida y no nos vamos a detener. Gracias por el apoyo a Tigre y Pariguayo que hoy en día se... ¿Me entiende? ¿Me entiende la vaina de la prédica del loco y sabe lo que el loco está diciendo. Que no caemos en ganchos, somos un pecado de pecera. So, no se diga manalga tal hasta aviso. Llegó el pote y bajó violín, se puso unos croquis. junto a los amigos y Drake como un walkie laquitoki. Tengo un par de menorcitos tengo con los walkie toqui. Yo esperando unos chelitos que me deben de ir troqui. Páguenme mi cuarto también, que tengo unos cuartos por ahí bajados. Eh, rompe el puerquito que necesito los mío también. Hay que invertir en la música y poner... Un estudio que lo, lo merezco, necesito poner un estudio al frente de mi cuarto, para yo cruzar de mi cuarto al frente y tener mi estudio ahí. eso ya tú sabes, te he hecho el llamado un par de veces, porque yo no voy a rezar dique, con el 01. ¿Me entiendes? Yo sé que la vaina viene de Volcán. Entonces, Volcano, tú sabes que hay un par de palos por ahí que tenemos, que si yo me voy a que en la de Chuquiloto, me voy a tener que poner el nombre de Choco para que ustedes estén claras de huevo. Entiende lo que es so Suéltame con ese media tour Y vamos a bregar que el loco quiere ponerse violín también Ya hablamos el jueves Que hoy es miércoles